Señores, ¿estamos ¿Cómo bien? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Ah, los tigres? ¿Qué es lo okay? que? Pueden ser una bebé, hombre. Dime, ¿cómo está yo? ¿Cómo está usted, bendición? ¿Estás resolviendo, verdad? ¿Cómo está usted? Muy bien, Hola. Hola. Hola, vengo de una vez no, no, me no, no, no. aquí, ¿Cómo? ah, te está llamando, Martínez, Martínez. toda asistencia de él, míralo bien, él, Bregari, Hola, A foto, está bien, está bien. No, ah, adiós. A la Martín, hombre. Está bien. ¿Todo bien? ¿Oye, ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Hola, estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ¿Cómo ¿Cómo está usted? Hola, buenas tardes. Gracias. Buenas. Señor, ¿cómo está usted? Bien. Mi papá, haga lo que usted quiera aquí. Hola, buenas tardes. Hola, hola, hola. Dalton, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Okay. Buenas tardes, jefe. Buenas tardes. Hola. Yo buenas tardes. Hola, buenas. Hola. ¿Cómo tú estás? ¿Todo bien? bien, bien, bien Dime. Ven para que saluda al viejo mío. ¿Todo bien? bien? ¿Cómo está usted? Un placer. Gracias por, por, por aventurarse con nosotros. Mi pai, lo quiero mucho. ¿Cómo está usted? La bendición. Sí, estoy todo, Te quiero. Bien. ¿Vio el video? Sí. sí. Yeah. Yeah. Allá, dime. Dime, Hola, Dime Emilio, Mira. Emilio Mira. Ángeles. Oye, Jalofoque la hace. El pueblo <ríe> se satisface y Emilio se complace. República, la mejor cerveza a full color. Ya tú sabes, falta el pachá aquí. Dime, corre camino. Oye, ¿cómo tú estás? Bien, muy bien. ¿no? Hola, hola. JR, en normal. YouTube no se oye. En YouTube no se oye la transmisión. ¿Eh? Se está entrometiendo. Dale una foto, Mercedes. Dale, claro cómo está? tú estás. Muy bien, bendiciones. Gracias. Un abrazo. ¿Cómo estás, hermano? Todo bien. Bueno, okay. Una foto contigo. Dale, venga. Dale, dale, dale. Aquí, aquí, aquí. Dale. Aquí voy. Dale. ¿Está bien. Vale. ¿sabes que no? ¿Qué quedamos nosotros? Estoy loco por pegar este celular, el cabrón de esto, Le doy la muy tres, la tres, vasos, sí. siente, que hace sentir orgullosa y me llena el corazón. Es dar miren esto? que los sueños A, se hacen realidad, a este prueba, prueba, espacio, a prueba, ¿Eh? ¿Eh? Sí, sí, pero me sorprendí, me agarré y dije que tengo que hablar de una vez ustedes. ¿Están entendiendo? ¿Cómo? Dale? Día, ¿Cómo dale. Póngate a ver, la mano. Me silencio, no me hagan no voy a pensar. Gracias. Bueno, otra vez le voy a informar de. A este maravilloso evento. Gracias a cada uno de ustedes. Ustedes son todos muy importantes para que esta noticia, para que este producto, que no es sencillamente una cerveza, llegue a cada una de las manos de los dominicanos. Desde una plataforma diferente, con un discurso distinto, esto vino para quedarse y, sobre todo, para hacer una revolución. Para que cada uno de ustedes, que se atreven a pensar diferente se sientan identificados y sepan que hay un producto, que hay una plataforma que los identifica a veces creemos que lo que es rebeldía es lo que va en contra de los establecidos pero nunca ha habido una revolución sin transformación y sin rebeldes gracias a todos los medios que están en vivo transmitiendo desde este al al FOCFM cacu 24 FBM también de último minuto media que estuvo aquí desde el primer instante, Matrix 104.7 en Santiago de los Caballeros, diversas.